¿Usted alguna vez ha abierto los ojos así debajo del agua, que se ve como fragmentado, todo así extraño? Así veía igual, y yo lo único que supe hacer fue agarrar el body, descargarle encima todo. Y cuando me di cuenta otra vez, ya volví en sí, ya estaba y ya había hecho todo lo que tenía que haber hecho ahí. La base de todo realmente fue cuando yo empecé a consumir marihuana, a los 11 mi papá se enteró de esto y bueno, él tomó la decisión de, de, de tirarme afuera, antes de todo esto ya, de, yo ya tenía que trabajar y todo para, para poder suplir algunas necesidades mías propias, mi papá no, no trabajaba, no se dedicaba a nada, él dice que era pastor en una iglesia ¿verdad? Después que él me tiró a la calle, no sé, yo lo tomé más como un reto y ya me empecé a meter más en cosas que completamente torcidas, ¿verdad? Ya íbamos a robar y ya íbamos a parar en las esquinas a ver a quién asaltamos y todo sí. ese ambiente. Pero ya después de ahí uno quiere, quiere lujos, quiere vestirse bien, quiere salir con los lugares, quiere ir a gastar plata y entonces de ahí por allá conocí otras personas y me dijeron que en Playas del Coco y en las zonas así ya en la costa ya sé como que se movía mejor dinero verdad el primer razonamiento que tuve fue como bueno, ir a saltar ir a saltar gringos ya después con el tiempo ya empecé a ver que realmente lo que dejaba dinero ahí eran las drogas Ya estando ahí, yay, él empieza a, sumir, a subirsele los humos a uno, ¿verdad? Ya tengo gente, tengo el respaldo de alguien grande, tengo dinero. Conozco un señor que era un consumidor activo, pero el mil por mil. Él inhalaba cocaína como si tuviera una aspiradora en la cara. Pasado el tiempo, ¿verdad? El señor, yay, como que... No sé qué fue el asunto, se quedó sin dinero, algo pasó, pero... Y dejó de reportarse. Ya sería ir a buscarlo y de quitarle la, el dinero por las malas. Era solo ir, quitarle el dinero y regresarnos, ¿verdad? Cuando él pasa al frente, ¿verdad? Yo llevo un bat y se lo tiro entre los aros de la bicicleta para que se caiga. Y efectivamente, el señor cae al piso, ¿verdad? Pero yo veo que él hace como a sacar un machete. Y el señor me reconoce en el acto también. Me dice, usted es fulano y tal. Y, y dice, ya sé quién es, y se va a ver lo que va a pasar. Y, de no sé, en ese momento fue algo raro, extraño. Se, se nubló todo y de, yo lo único que supe hacer fue agarrar el body y descargarle encima todo. Cuando me di cuenta, de, ya estaba todo salpicado de sangre y el señor estaba convulsionando en el piso. Y no sabía ni qué hacer. Yo lo único que capé fue agarrarlo de los pies y lo arrastré hasta una loma. Y lo dejé ahí tirado y corrí. Me tiré por un potrero, corrí, corrí, corrí hasta que salí a la carretera. No sé, en ese momento sentí, no es que no sé, no sé explicarle si fue miedo o fue cólera, o no sé ni siquiera qué fue lo que sentí, pero fue una reacción completamente extraña, la verdad. Fue algo muy raro. Yo me ponía a pensar porque yo escuchaba gente que decía, puta, maté a aquella pinta y a veces me lo sueño y así. Escuchaba sus rumores de que la gente se sueña, a la gente o le sale, la gente que mató o, o no sé. Pero sí, yo normalmente dormía muy tranquilo, entonces en sí no siento como, como culpa, sino que lo que me da es como vergüenza y cólera conmigo mismo, ¿me entiende? Haber sido tan, tan, tan idiota cuando estaban en ese entonces le decían en el patio, lo que es ahora la sección D y estaban exageradamente sobrepoblada, cuando yo llegué como seten, no como 83 personas más o menos es un montón de gente uno que adentro y aprende a, a valorar más las cosas realmente porque de recapacitar digamos en el hecho de que uno despifarraba el tiempo, el espacio, el dinero, todo